Bueno, gracias a Ismendi bueno. la Antigua, desde el río Jaya, en este momento se inicia este, esta labor voluntaria de limpieza de un río que antes fue orgullo nuestro, ¿no? Donde nos vayamos todos. En el entorno del río Jaya se funda el acto de que ayer hablaba, eh, se daba cierta pincelada a Fulvio. Se murió el río ya. Como eh, pacificador que es lo que hoy San Francisco de Macorís y ciertamente que nosotros hemos vivido de espalda a, al río Jaya y más que convivir y aprovechar y conservar, lo hemos ido, hemos ido matándolo poco a poco. Da vergüenza. Y eh, de bien. hecho, Loma espuela como la madre de los ríos, también eh, no hemos, hemos perdido la mirada hacia, hacia la cuenca del río Jaya desde su inicio, porque hay una devastación progresiva producto de la llegada de la del ser humano a esa zona. Esperamos que este día y estas imágenes nos sirvan de formarnos conciencia y que cada vez que utilizamos un, un utensilio para consumo, de, de utensilio plástico, sepamos que debemos de ir sustituyendo ese desechable por uno que sea de utilidad para siempre. Un reusable. Un reusable. Sí. Bueno, señores, recuerdo la pregunta del día. Para conseguir un cargo del gobierno, ¿se prioriza la relación sobre las capacidades? Esa es la pregunta. Mira, eh, en, en el presupuesto pasado, si mal no recuerdo, se sometió a un proyecto que pretendía contratar una empresa que se encargara de la limpieza del río Jaya. Se le iba a hacer un pago mensual un, por un contrato anual y se iban a encargar de mantener el río limpio, todo el río Jaya. Sin embargo, esta decisión no fue aprobada eh, por el Consejo de Regidores y el asunto se quedó así. Yo pienso que de lo que se trata, cuando veo lo que está sucediendo ahí, no es solamente de que nosotros vengamos y, a, y, y en el aniversario del Día de la Limpieza reflejemos la situación de abandono y que ha caído el río, sino de trascender eso. Entonces, de lo que se trata es de comprometernos nosotros, de comprometer quizá a esta empresa como líder de la región en organizar un maratón si es posible o en... O en encaminar cuantas acciones sean necesarias para conseguir los recursos necesarios que puedan conjurar de una vez por toda la situación del río Jaya, porque nosotros no ganamos nada con venir a pasar imágenes de un día de limpieza en el río, de un acto protocolar y de no encarar la cosa como hay que encararla. Yo pienso que esta empresa tiene la suficiente fuerza para convocar a todas las personas que tienen incidencia con relación a esto para buscar una salida definitiva léase ayuntamiento, gobierno central eh, y todas las instituciones que tienen que ver con esto, universidad y todo el mundo para que se le busque una salida definitiva a este tema y, y, yo, yo pienso que eh, ciertamente como establece Sócrates hay que eh, crear un brazo eh, de, de, de personas, de empresas de instituciones que puedan ir en auxilio del río Jaya ahora bien hay leyes en nuestro país, vivimos en un, en un Estado social y democrático y de derecho, que deben ser cumplidas. Y si una persona se acerca al río Jaya a depositar una funda de basura, debe ser sometido a la justicia, porque es un lugar prohibido para usted eh, colocar basura, para usted tirar basura. Si nosotros no nos sometimos al régimen que tenemos como ley, la ley 64-00, Lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado Podemos limpiar el río hoy y ya mañana o pasado mañana va a estar igual de contaminado porque no hay un régimen de consecuencias. Aquí la gente tira la basura todavía en la calle. Desde el vehículo tú ves que salen y tiran eh, sacan la mano y tiran un vaso eh, phone, como se dice, o, o tiran un plato Y ya porque, no hay posibilidad de hacer que bueno, esa ley que se hay cumpla Tiene que haber pero persecución no hay posibilidad, que una de ambiente, No hay posibilidad, no confunda el deber ser con no, pero lo que es El problema básicamente es el nivel de Cara, tenemos que volver al estado primitivo. No, oye, ¿y ya lo que hace es que se aprueban leyes solamente por un populismo con cosas que no se van a cumplir. No tú has tocado puede? el porque gran no tema país No hay un este inspector no no que vaya a estar en el río y porque no se han creado los tribunales que se van a encargar de eso. Mira, oye, por eso eso. No tú has tocado el tema nodal de este país. Sí, vamos a ver. El nivel de consecuencias, que no lo hay. No, si no hay no consecuencias. Hay correcto, consecuencias correcto, por eso los dominicanos, podemos, cuando se van de aquí a Estados Unidos, una vez aprenden a no echar basura porque hay gente que te pone la multa, porque hay gente a la que la no paga, hay. porque hay inspectores, pero, que no, no, recoger no, Sócrates, eso. Señor, aquí donde están los inspectores, Sócrates, señores, los, aquí los hay carruaz, régimen de aquí hay consecuencias, no, no, lo, lo único lo que hay. es una consecuencia diferida, es decir, no, se, no, no, se, se, que, nuestra inacción no relativa, y, y nuestra y nuestra agresión son formales pero no reales, las pero, pero, consecuencias La mandamos porque y las la consecuencias son esas, aquí hay carwas eh, hay empresas descargando sus desechos al río Jaya de manera directa claro. y aquí no pasa toda nada. Toda la vida Guterres eh, estuvo eh, sí. contaminando el río y nadie le dijo nada. Toda la vida. Que se vea el intento del sí, Ministerio favor. de Medio Ambiente eh, eh, y de la Fiscalía de pero Medio eso Ambiente. Eso también tiene que ser parte de la solución. Claro. Y eso, eso debe, debe, eso debe, debe iniciarse por ahí. Debe iniciarse por la aplicación de la ley y por el régimen de consecuencias. Si no aplicamos la ley, no vamos a ningún lado. De verdad que veo un escenario que va a producir más que soluciones cansancio. Recuérdense que alrededor del río viven familias que son los primeros que debiéramos de, de pedirle que aporten su granito bueno. de arena y que no conviertan su patio, que es el río, claro. en un basudero. ¿Cómo, ¿Cómo era cuando Trujillo? ¿Cómo era cuando, cuando Trujillo? decían que Bueno, pues yo el, no hago referencia que, pero como pero te, prueba. No, no me refiero. Yo superé eso. Sí, pero no, no. Hasta aquí pero terminó. No, pero de, de, de de hasta aquí llegó el programa por este día y por esta semana. Ya nos reuniremos el próximo yo, lunes. ¿Y ¿Y ya ya, vi ya vi vi vi vi vi vi vi. viene a hablar de vaina de Trujillo que no, no, no, han contado. De la tesorate. Espérate, tesorate. Sócrates y los convoco al orden, por favor. Ustedes se juntarán con nosotros el lunes desde las 7 de la mañana. ¿Qué tiene que ver esa vaina con la mañana? Además esa no tiene sí. nada que ver con que se...